Buenas a todos, yo soy Bustonario y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rust. Y hoy os traigo el raideo que nos hizo Millonarios: un raideaco de dos torres, bueno, una torre y una casa de piedra. En la que parecía que no había mucho, pero al final tenemos que elegir unas puertas, rollo como en los Simpsons, cuando Bart Simpson tiene el rollo este de, del circo y tal. Y lo dicho, vamos a encontrar muchísimo luz, ya lo habéis visto en la intro, es una locura. Así que nada, dejad vuestro like, suscribiros, comentar y nada, dentro vídeo. Bueno, ahora esto llegando a la casa, eh, me fui primeramente Naked porque quería mirar la casa, quería ver si había alguien y tal. El ruido es que eran dos casas pegadas, yo sabía que las dos eran del mismo, porque tenía toda la pinta. Y eso, nos vamos por arriba, segunda planta, estamos ya con el coche. Y nada, empezamos a dar de duro. Muy claro utilizar el coche para el busteo, ¿vale? Arriba no tenía nada realmente, el ruido tenía abajo. Así que nos reventamos hacia abajo y ahí yo tenía miedo de que nos saliese unas trampas y tal, unas escopetillas, pero al final estaba abajo. Así es como se veía, ¿vale? Tenías para elegir dónde querías abrir y tal, está muy bien repartido, el tío lo ha hecho muy bien en plan para gastar. Así que nada, morimos, volvemos ahora de noche, tenemos la, la trampa de la escopetilla y las reventamos. ¿A partir de ahí? Pues eso, a partir de ahí empezamos a encontrar las cajillas. Ahí lo veis, 10 torretas, el enfermo. Vale, siguiente caja tenemos lanzacohetes, MP5, Thompson, Akash... Bueno, así que nada, seguimos. Empiezo a apretar más puertas. La blindada parecía que escondía algo. Escondía otra de chapa y luego detrás tenían una mesa del 2. Y luego esas puertas daban hacia la entrada. Aquí tenéis el resumen del primer viaje más o menos, todas las armas, dos LRs, voltazos también, todas las torretas, <risa> lanzacohetes, toda la munición como si fuese, no sé, un server de trío o lo que sea, sabes, en plan, tengo tres cajas de armas, una locura, tío. Más cajas. Aquí están las cajas. Está hay en el armario. Ponle. ¿Qué? ¿Qué más tú ya? Hola. Señoras, señores. Todo lo que tiene de azufre, tío. 2, 4, 6, 8, 10, 12 con 8k y un cahecho. Madre mía. El millonario, chaval. El millonario me llaman. Hola, qué enfermo, tío. Qué enfermo, tío. Míralo, qué enfermo, tío. Qué enfermo, tío. 800 de scrap, madre mía. Madre mía, Qué raideo más y gordo, chaval. Nos superamos cada vez. Nos superamos más cajitas. Nada, todos los trajes que quieras, todas las tarjetas que quieras y todas las jeringas que quieras. Vale, esta es la entrada, y esto será algo. Uh, oh, más cajas. Eso tiene madera, ¿qué coño será protección? Habéis visto toda la alta calidad que tiene, eh. Mira toda la alta calidad que hay, chabón ¿Qué? ¿Qué? Tú estás loco Tú estás, pero fatal De la cabeza Que me hago la casa al borde entera, tío <risa> Uy, joder ¿Qué hace un tío con tanto Acumulando? Para nada Si es que ni la ha mejorado su casa Ni nada eh, Sin palabras, tío o sea, ya estamos, lo que me llevo y traigo, ¿sabes? Quiero ver que tiene este. O es simplemente un, una torre de control. ¿Eh, ¿El armario? ¿No? Es solo una torre de vigilancia. Qué va, qué va, se lo estaba haciendo. <risa> ya no he pringado. Bueno chavales, esto es el recuento de todo lo que hemos traído ¿Veis todas estas cajas? Todas están llenas de cosas. Al final hemos conseguido un AK, MP5, 2-3, dos, 2 dos LRs, dos AKs, tres AKs, dos bolts, la hostia de balas. Tenemos también semis, tenemos Thompson, las que queráis. Lanzacohetes, 2, 4, 6, 8. 10 torretas, tío. Siguiente. Más Thompson, más MP5, es la Python. 4000, 6000 de piedras, casi sí. 6000 y pico. Aquí 4000 de carbón, 2000 de metal, 30 Trash, 300 de scrap. 16, tío, 5 cocinario 2, 4, 6, 8, 12 hecho, 7 con 8 de tela, casi ah, estamos hablando de miles, tío. Ay, que hay que 160, 170 y pico, tío. En plan, 1600, perdón, 1800 o por ahí. De alta calidad, tío. 2k, 3k con 2 de, o sea, 3.200 de scrap tia 2,4 madre mía y tengo para investigar, o sea todo me lo han dado todo el pavo ese y el, y el daideo este al anti que hemos hecho así que nada espero que si os haya gustado el vídeo, dadle a like si os ha gustado realmente eh, suscribiros al canal si queréis, eh, podéis apoyar al canal, podéis suscribir también en twitch.tv a vuestro horario, podéis dar vuestro follow. Y también podéis seguir a mi banda 12 carpas en YouTube, ponéis 12 carpas y si os sale. Si no, debajo en la descripción tenéis ahí.